Bueno, eh, mi opinión respecto a lo que es la danza, me parece que debemos empezar a construir un arte sin opresiones, una danza donde el cuerpo y la mente sean conscientes y libres de prácticas opresivas, donde no nos condicionemos ni tampoco nos sintamos invadidos.